Domingo Páez, decían que ya se estaba produciendo un cambio en el empresariado nacional, que estaban cambiando de actitud. Y yo recuerdo que tanto uno como otro decían, bueno, pero es que este es el país de ellos. Cuando ellos van a Estados Unidos, son mimes, son uno más. Eso es aquí que son gente y que... Entonces decía Ricardo Nieves, es verdad, porque cuando yo fui a la, a la quinta avenida por primera vez en Nueva York, este, este, esta monstruosidad O sea, figurativamente quería decir Que esos empresarios son gente aquí Y son poderosos aquí Y son figuras aquí, pero cuando salen de aquí Son uno más, aunque tengan todo el dinero del mundo Bueno, entonces Ante un discurso que Danilo Medina pronunció el domingo en una asamblea de peledeístas, de candidatos PLDistas del Cibao, porque los de aquí de Macorís estaban allá, y los de todos esos pueblos, Danilo ahí se vio desafiante, se vio avasallante, y dijo que el PLD no podía perder las elecciones, sacó a relucir los logros del PLD, que yo siempre he dicho que en términos económicos, de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento de la economía, yo le reconozco eso a los gobiernos del PLD, eso yo no puedo ser mequino. Ahora, yo siempre he dicho que ese crecimiento económico no se transfiere en bienestar a la grande mayoría y que ese es un crecimiento basado fundamentalmente en endeudamiento, que no es fruto del crecimiento de la producción, del crecimiento de riqueza, sino que si bien no le voy a regatear porque nunca lo he hecho, que eh, eh, uno de los fuertes de los gobiernos de PLD ha sido el aspecto económico, eso es verdad, yo no lo voy a regatear, pero tiene esa coletilla. Pero Danilo se olvida de que es un país falto de institucionalidad, donde una justicia no funciona, donde la corrupción ha llegado a niveles nunca vistos en la República Dominicana. La inseguridad ciudadana. Los empleos no son de calidad. Entonces es justo que la gente quiere un cambio. Es justo que la gente quiere un cambio. No obstante a eso que él dice que debe darle el triunfo al PLD. Él habló de una, de una famosa plataforma que ellos que se dan cuenta de la gente que no ha ido a votar. Bueno, el caso es que Danilo ahí fue desafiante. Y entonces, este hombre, aparte de ser empresario, y yo diría que una figura de los poderes fácticos, escribe un artículo hoy, contestándole ese discurso a Danilo, que por provenir de esa figura, por provenir de esa figura, y que está ligado a, a lo que ajusticiaron a Trujillo, Ese, ese es un escrito que debe prestar atención. Hay otros que, como Juan Th H que le hizo, en base a ese discurso de Danilo, amenazante, le hizo una advertencia a la oposición de que tiene que ponerse los pantalones, porque si no se ponen los pantalones, dice Juan T.H., -H, que si me da tiempo lo pondría, para que ustedes vean lo que él dice, Danilo le roba las elecciones, porque Danilo va a hacer lo que tenga que hacer, y la oposición en ese aspecto es verdad que debe de prestar. Eh, fue un, un discurso desesperado. Danilo Luce perturbado con la sola idea de salir del poder, de que el PLD deshaga del poder. Danilo Luce eh, preocupado. Se ve un hombre preocupado, pero eso es peligroso. Porque un hombre con todo ese poder, como dice Juan T. H. con las Fuerzas Armadas, porque él es el comandante de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el jefe de la administración pública, un hombre sumamente poderoso, en un estado de desesperación, eso, eso puede ser peligroso, aquí, aquí, la gente no tiene idea, en un intento de Danilo, querer que el PLD se mantenga por la buena o por la mala, lo que puede suceder en este país, y Danilo se vio, el que vio, el que vio a Danilo, yo lo vi, y de inmediato, anoche cuando lo vi, me fijé eso, y miren lo que escribe este hombre, para que ustedes vean, sobre ese discurso, contestándole, y por provenir de este hombre, porque no es un cualquiera que le está diciendo esto, es un hombre que, eh, como decían esta gente, ha decidido perder el miedo. Eh, mira, aquí dice, la fuerza del pueblo denuncia cancelación de empleados. O sea, que eh, eh, eh, eh, aplicando... El poder eh, a diestra y siniestra. Y van a ser enciendo diabluras para que tengan los días por venir, lo que aquí se va a ver, hay que estar vivo. Mira lo que dice este hombre, Eduardo García Michel, tarado de dos patas. Tarado de dos patas. Vamos, vamos a leerle este, este artículo para que ustedes vean cómo es que este país y la preocupación que tienen sectores importantes. Dice, miren el artículo ahí, para que, para que vean que no es un invento de más. Tarado de dos patas. No se ve. Bueno. Miren, miren, miren, miren aquí. Mientras la gente consciente se muestra hastiada de las, de las artimañas que afectan a los procesos electorales, el partido oficial, o sea, el PLD, en negación de su esencia, parecería estar apostando por seguir llevando a cabo prácticas clientelares. Impresionar a los votantes por medio de la difusión de propaganda masiva y engañosa, así como ejecutar obras a la carrera con propósito proselitista. Los estrategas de campaña y sus jefes cultivan la creencia de que los ciudadanos son tarados de dos patas, o sea, somos unos estúpidos, ayectos en su ignorancia y lisiado en su autoestima. Todo luz sindical que están desarrollando una campaña de dos pinzas. Oiga esto, doctor. Una pinza se dirige a crear el temor en el votante más vulnerable. Eh, la, la, la política del temor ha sido aquí eh, eh, muy efectiva en, en un segmento de la población. Meterle temor. Y Trujillo fue el que más aplicó esa política. Y eso... Eh, en el dominicano, ese, ese temor en un segmento eh, eh, eh, eh, es muy importante. Dice aquí, mediante la promoción de la idea de que el Estado todopoderoso controla su movimiento, sabe si va a votar o no, o por quién vota. O sea, que fue lo que Danilo hizo anoche. Metiéndole miedo a la gente, y esos que tienen empleito y que reciben una tarjetita de que ellos controlan y saben por quién votan. Entonces ese tipo se atemoriza. Claro, claro, claro que sí. Ese podría ser el sentido de la reciente declaración del primer mandatario al afirmar que con la plataforma electoral que tiene el PLD se podrá saber con certeza quién o quiénes no han ido a votar a sus mesas en cada municipio de la República Dominicana. Y eso es un fraude que está montado. Eso, Danilo decía, eso, eso es fraude. Porque el fraude nada más no es que tú ponerle voto de más. Ni comprar cédula, es una forma de fraude. Eh, con eso se busca intimidar al votante para que ceda, para que venda su voto y evite tener problemas con la maquinaria estatal, cancelar su empleo o tarjeta de subsidio. La estrategia se completa con la afirmación de que las elecciones municipales la ganará el partido que lleve más gente a votar. ¿A quiénes va a llevar? en un costoso esfuerzo de organización de transporte, si no es a lo que han sido atemorizados, convencidos y necesitan tener controlado, puesto que los demás irían por su propio medio. Atormentar psicológicamente a los ciudadanos en un asunto tan íntimo como emitir, y Danilo se convirtió en el jefe de campaña de PLD, que la constitución prohíbe eso porque el presidente tiene que estar al margen. Porque el presidente se supone de un país, es el presidente de todos los ciudadanos. Y Danilo se está poniendo como un cuadrito viejo porque está desesperado. Sumamente desesperado está Danilo Medina. Y son esa gente, oigan que se lo digo hoy, y estoy grabando este programa, son capaces de cualquier cosa, porque le temen salir del poder. Y van a hacer cuanta diablura haya que hacer. Y mira cómo este hombre, que no es un cualquiera, está respondiéndole ese discurso a Danilo. Atormentar psicológicamente a esa gente que tiene tarjetita, que tiene un empleito, le mete terror. Le mete terror psicológico. Eso lo hacía Balaguer, eso lo hacía Trujillo. Aquí no se había visto una cosa así. En las últimas elecciones, que un partido de gobierno... Aterrorice al votante Especialmente a esos que se benefician De los programas de gobierno Los programas clientelares eh, En un asunto tan íntimo Como emitir un sufragio en libertad de conciencia Necesariamente tiene que constituir Una violación flagrante De principios constitucionales básicos Pero eso no es todo se asegura que los porcentajes de concentración de la propaganda política son abultados, lo cual huele a abuso de poder y tiñe el sentido democrático de estas elecciones. La otra pinza se concentra en el uso de los recursos públicos. No es de extrañar que tan pronto sonara la corneta de inicio de la campaña, quedara evidenciada la prisa por empezar algunas obras municipales, caminos vecinales calles, aceras, reparaciones, tales obras de pequeña envergadura están diseñadas a modo de preservativo de emergencia, con controles financieros escasos, concebidas para engañar, haciendo de repente lo que no se ha hecho en mucho tiempo. O sea, comenzando obras cuando le quedan dos o tres meses, para, para engañar, para manipular a, a un pueblo atrasado como este. El objetivo es apuntalar a los candidatos y utilizar el botín para engrasar la maquinaria de los comicios nacionales. De ahí que no basta la correcta decisión de la Junta Central Electoral. Durante el comienzo apresurado de nuevas obras ejerce, ejerce mayor influencia sobre la débil conciencia de muchos de los electores que las propias inauguraciones, o sea, iniciar una obra, dice aquí este hombre, crea más manipulación en el votante que inaugurarla, porque al iniciarla se, se derrocha dinero, se pone empleo, se gasta dinero, o sea, se, se crea un movimiento, pero ya la obra inaugurada ya se gastó el dinero. Estos pensamientos me vienen a la mente luego de haber visto un video de promoción elaborado por la Junta Central Electoral, que merece reconocimiento de la ciudadanía en el cual se invita a los votantes a no dejar que nadie compre su voto, a evitar que vendan su conciencia. Pero ese esfuerzo puede diluirse por las modalidades sutiles de forzar el voto como la ya indicada y el uso de fondos del erario nacional para realizar obras bajo la apariencia de cubrir una necesidad colectiva. Y ahí sigue... Es para que ustedes vean cómo este hombre de una manera brillante desnuda las intenciones del presidente de la república para condicionar al votante dominicano.